Porque yo es muy descarada. La, la, me da rabia el descaro de ella. La, ¿Por qué la, no me mira la cara? La verdad lo que le interesa a ella es que usted no se vaya, le so... Es Porque yo no le debo ningún un hueco. cuatro bueno, meses. Le, le debo un que mes la y la es señora? el que no le pagan. No me la dejan callar que me da rabia. Bueno, ¿cuándo le vas no, a ocupar no. a la señora? Bueno, yo pagué, pero no, no, no me han llamado. ¿Cómo hago? Dígame usted. O sea, no me voy a mudar. O sea, me tengo que mudar porque la señora dice. No, no, no. Y una vez, o sea, señora, ábrame la casa porque la señora dice. O sea, yo no, no le estoy peleando por pues, su perra casa eso, Le estoy entonces, diciendo que no me haga así con la cara Que no me haga entonces, así Entonces Evítese no, ella es la que tiene que evitar Se va la base no su Nadie quiso ayudarme Porque les tiene miedo a esta gente ¿Sí? Y quiero mostrarles cómo dejar a mi casa Eso está terrible estos videos fueron tomados y publicados por la dueña de un inmueble que se encontraba desesperada porque su casa fue invadida. Tal era el grado de angustia que esta propietaria terminó pidiendo apoyo en la Fuerza Aérea. Mejor dicho, a ver si ellos podían sacarle los paracaidistas que terminaron cayendo en su casa. Para el momento en que estamos grabando este video, el problema de la perturbación a la posesión del inmueble ya está superado. Y un poco más tranquila la propietaria quiere compartirnos de manera muy amable esas lecciones que le deja todo este problema de los paracaidistas, de los perturbadores, de la gente que invade los inmuebles. Ella no quiere que otros propietarios sufran lo que ella ha vivido. La conversación es un poco extensa pero amerita verla completa, sin embargo como yo sé que a ustedes les gusta lo rápido, lo fácil, entonces en la descripción de este video he separado por temas la conversación y allí dice cuál es el minuto en donde ustedes pueden ir directamente a ver de lo que hablamos de ese tema. Aquí también abajo en la descripción les voy a dejar el enlace para que puedan ver el video completo de la diligencia en la que la policía acompañó a la propietaria. Si tú eres inquilino o propietario, te invito a que te quedes hasta el final de este video porque realmente aprende uno mucho. Adicionalmente, si te gusta el video, te sugiero que te suscribas a este canal y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video, ni tampoco de las transmisiones que semanalmente los miércoles hacemos en directo, donde tú puedes hacer preguntas de forma gratuita. No te olvides de regalarme un like y compartir este video. Ahora sí, ¡vamos a la conversación! Y el día de hoy entonces tenemos a Isa Abril. Isa, muy buenos días, ¿cómo estás Isa? Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Muy bien, Isa, ¿cómo van tus cosas? Vea, está muy pispa el día de hoy. Ay, gracias. Eso muy ya, agente. ya es síntoma de que ya estás más tranquila, ¿no, Isa? Sí, sí, la verdad me siento más tranquila, me siento eh, feliz, pues, porque ya las cosas se ven de una forma diferente. Eso, eso se te nota, Isa. Bueno, sí. Isa... Cuéntanos brevemente cuál fue la situación, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se presentó tu dificultad. Y te digo brevemente por qué. Porque resulta, Isa, que para este momento yo no quiero concentrarme en, en, en tanto el problema que ya todo el mundo conoce a través de las redes sociales. Y las redes las voy a compartir aquí en la parte de los comentarios para que ustedes puedan conocer o tener los antecedentes de forma más extensa. Entonces, quiero es como concentrarme en las reflexiones. ¿Qué tipo de, de pensamientos tienes ahora como propietaria? ¿Cómo, ¿Cómo crees que va a ser de ahora en adelante como tu vida, como propietaria y arrendadora de un inmueble? En eso es que nos vamos a concentrar el día de hoy. Entonces, brevemente, cuéntanos qué fue lo que pasó. Bueno, primeramente, eh, como, como todo, eh, se hace un contrato de arrendamiento las personas interesadas eh, eh, me presentaron una certificación laboral, una eh, referencias incluso personales, y se buscó un codeudor con, solven, con solvente, ¿sí? Yo analicé los papeles, los revisé tal cual, y pues cumplían con los requisitos, estaban muy bien. Nacionalidad eh, de, de Venezuela, no le vi ningún inconveniente, siempre y cuando pues eh, estaban con, con todo, con todo muy bien establecido, ¿sí? Entonces, aparte de eso, mira, eh, ellos duraron un año, un año largo ahí, nunca tuve ningún inconveniente con ellos hasta cuando empezó el tema de la pandemia. Cuando empezó la pandemia la señora eh, eh, me empezó a decir que tenía dificultades económicas, que, se estaban, que el esposo se había quedado sin trabajo, que ella estaba haciendo cosas para poder adquirir alguna entrada económica, arreglar casas, bueno. Ella, ella siempre fue muy sincera conmigo, incluso hicimos un acuerdo de pago cuando empezaron a, a quedarse sin empleo, igual yo también lo hice acá en la casa donde estoy viviendo actualmente, hicimos un acuerdo de abonos, no pago no, sino el acuerdo de abonos para poder... Eh, digamos de alguna manera no agrandar la deuda pues por no tener la capacidad económica para en ese momento, yo también me quedé sin trabajo entonces estaba poniéndome como en los pies de, de, de estas personas que estaban viviendo en mi casa pues si ellos se quedaron tra sin trabajo yo también tengo que ser consciente que, que estamos pasando por un momento difícil y, y, y eso fue lo que pasó ella sí me dijo que había posibilidades de irse y que posiblemente me iba a entregar el error ahí fue ese el error fue que ella salió acelerada, eh, tratando de, de, de, a su dificultad salir y pues no me entregó el inmueble, ¿sí? Salió, no me avisó, no me dijo nada. Ese fue el error, no haber entregado, haberme llamado, decirme señora Marisa, yo me voy a ir, vaya rápido por su casa o yo le entrego las llaves, pero esta persona salió y se fue. Cuando terminó el tema de, de que ya podíamos salir de nuestras casas, Llego yo y resulta que encuentro a desconocidos también de nacionalidad venezolana y, y pues yo hablé con ellos, les dije, me presenté, mira, yo soy la dueña de la casa, yo a ustedes no los he visto, no, como así, ¿dónde está Lisbeth? No, ya se fue y yo, de todas maneras, ellos lo que quisieron fue convencerme de que les arrendara, pero yo les dije que no por el número de personas que estaban ahí dentro de mi casa, no porque fueran de nacionalidad venezolana. Para mí eso no tiene ningún inconveniente siempre y cuando sean unas personas rectas como las personas que estaban ahí anteriormente. Yo nunca tuve problemas con ellos. Eh, pero habían muchísimas personas dentro de la vivienda. Entonces se supone que se hace un contrato y mínimo pueden haber en ese tipo de lugar seis personas. Si ya son ocho personas... Eh, es, es difícil ¿sí? darle manejo a ese tipo de, de situaciones, eh, entonces yo les dije que no, ellos trataron de convencerme, trataron de darme dinero, pero yo de alguna manera o algo mi corazón me decía que había cosas que estaban haciendo de forma eh, inadecuada, porque incluso nadie me dijo que ellos iban a hacer, me refiero a que no me tuvieron en cuenta para hacer ese tipo de cosas, ¿sí? yo no los conocía, incluso les dije, dime sus datos, dime sus nombres y desde ahí empezó, no me quisieron dar sus datos, no me quisieron decir cómo se llamaban sus documentos, incluso ella mencionó que la de ella se había perdido. Entonces, yo no, no, no sé, yo dije no, no más. Entonces les dije que me entregaran y les di un tiempo para que se fueran. Yo tampoco les dije, no, se me salen de mi casa, no. Pero sí tenía algo acá, entonces empecé a, fui a la inspección de policía, en la inspección de policía, eh, hablé con la, el encargado de la inspección policial número uno de Madrid y le comenté mi caso. Entonces, él me, él me decía que tenía que hacer una demanda por proceso judicial. Por, ante la persona que estaba ahí por, eh, por, para restitución de bienes, entonces yo le explicaba, pero ven, es que la persona que estaba ahí ya no se encuentra en ese lugar y, y esas otras personas que están ahí eh, pues llegan de la nada, eso no es invasión porque no hay un contrato de arrendamiento, no hay nada establecido, ¿qué pasa ahí? Yo, yo siento que eso no es judicial, sino ya es algo como de invasión. Entonces él me decía, mire señora, usted tiene que empezar un proceso judicial contra esas personas, tiene que ir a hacer un acuerdo, eh, una, ¿cómo se llama eso? Eh, bueno, en Cámara de Comercio se citan y, y se llega a un acuerdo para que esas personas se vayan. Yo, bueno, listo, yo estuve averiguando, nuevamente me acerqué a la casa ese mismo día y le dije, bueno, y ustedes, eh, necesito que ustedes me entreguen el inmueble lo más pronto posible, ahora hay otra cosa, me veo que, que hay unos recibos de, de, de servicios públicos y me doy cuenta de la, de la deuda que ya está, eh, ustedes cuántos de que están acá, yo no entiendo, explíquenme desde qué fecha ustedes están acá y desde qué fecha no se han pagado los servicios, porque, porque, por Dios, miren esto, yo, yo no entiendo. Dígame, ¿cómo? ¿Quién les dio a ustedes las llaves? ¿Por qué? ¿Quién les dijo a ustedes que podían entrar a mi casa sin, el pre, sin, sin permiso? Ya me, ya me sentía algo como, como nerviosa porque no sabía qué hacer. Listo, terminó ahí, pasaron el tiempo, les di un tiempo establecido. Nuevamente fui, eh, pero ese día que yo fui, la señora me agredió, empezó a agredirme. Ya no era una comunicación eh, sociable, eh, normalita, no, ella ya empezó a agredirme, señora, usted no tiene nada que hacer acá, usted no tiene por qué entrar acá, y yo, pero cómo así, si esta es mi casa, cómo así que usted me dice que yo no puedo entrar, ahora necesito que ustedes se vayan, no, nosotros no nos vamos a ir, yo conozco las leyes y las leyes nos amparan, y, y yo hablé con un abogado y nosotros nos podemos quedar acá, señora, en esta casa, y yo pero como así digo sí nosotros nos podemos quedar acá, yo le dije, no, no, no, no es así, yo no, yo, yo no los voy a yo no voy a permitir tal cosa, entonces la señora me dice, venga, usted quiere ver cómo está su casa, entre, entre, y me como que me agredía, y yo, no, no, no, esto no puede ser así, entonces nuevamente voy a la, a la, a la inspección de policía, seguí el proceso, ese señor sigue diciéndome que no, que, que eso es por, como proceso judicial, y yo eh, digo, no, por Dios, cómo sabe empezar un proceso, un proceso judicial, por lógica, uno, las personas que están ahí no tienen un contrato, ni verbal ni por escrito. No tiene mi consentimiento de haber ingresado a esa casa. En ningún momento yo lo permití, ni ni siquiera lo sabía. ¿sí? Entonces, ¿cómo se inicia un proceso si usted no tiene unas pruebas, un documento, algo que certifique que realmente usted le arrendó a esas personas? No, yo decía, no, no, no. Me asesoré con varias personas, me decían, no, Isabel, eso es invasión, es invasión, es invasión. Entonces, yo seguía insistiendo. Entonces, eh, eh, ya de mi insistencia de ir y, y de escuchar negativas, y que no, y que no, y que no, yo fui a la personería, la persona, el personero me ayudó muy gentil a realizar una querella y ese señor sí me entendió, me dijo, sí, claro, es y pasión eh, se inicia con un proceso así de policía, el código de policía, donde eh, ta, ta, ta, me explica todo el proceso, eh, llevo la querella a, nuevamente a la inspección, se radicó, eh, en el mes de diciembre se hace una ampliación de la denuncia, eh, espero, sigo esperando tiempo, gracias a Dios adquiero empleo, entonces ya empiezo como a hacer una negociación acá, donde adquiero una deuda con la, con mi, con la propietaria donde, me, donde estoy actualmente, señora, eh, mire, ya tengo empleo, por favor, mire, no es culpa mía que estas personas no me hayan pagado, mi capacidad económica no está, eh, hago un, un acuerdo con ella y sigo con mi tarea. Eh, eso fue en diciembre. En enero, eh, no, no, no, el tema de, lo, de las vacaciones en el, eh, judiciales, que todos se van, bueno, esperé ese tiempo. Eh, eh, los, las personas que estaban ahí me enviaban llamadas todo el tiempo me desesperaban porque me decía Elizabeth, señora Isabel esto, ellos están haciendo esto, están vendiendo esto, están delinquiendo eh, nos tienen aburridos porque en el tema de convivencia están afectándonos en la convivencia hacen fiestas, hacen ruido, no nos dejan dormir no nos dejan descansar, están haciendo juegos eh, donde rompen los vidrios, no se les puede decir nada, nos agreden, nos amenazan mmm, eh, Incluso aparte me decían que ellos eh, tenían ahí robaban bicicletas y tenían un guarda, una, una, una cuestión de guardar bueno todo ese tipo de cosas que robaban eh, yo veía videos Dios mío yo decía a mi casa Dios mío porque qué porque por eh, esa señora que eh, está actuando de esa manera no no no lo entiendo en el mes de noviembre ya cuando está la querella me presento nuevamente va conmigo a alguien y graba cuando esa señora nuevamente me agrede eso fue en el mes de noviembre no tenía como pruebas para llevárselo a la inspección de policía y que ellos se dieran cuenta que yo esas personas no, no las conozco aparte de eso ese día me di cuenta que ella arrienda a pago diario entonces había otras personas que iban y venían iban y venían iban y venían y yo cuando fui no había nadie que yo hubiera visto en las primeras en las anteriores visitas sigo yo con mi con mi tormento con esa incertidumbre de que las cosas no estaban actuando de la manera correcta y sigo eh, hablando fin nuevamente pero yo veía que que, que, que que había situaciones que se estaban estancando y que mi voz y mi y mi desespero no nadie lo estaba viendo sí mi preocupación mi angustia por perder mi casa nadie lo estaba viendo entonces llega un día en que veo séptimo día <risa> Y veo la situación de dos señoras ahí y yo dije, no, no, por Dios, no, que sea, que sea los medios de comunicación los que, los que sí hacen algo, porque si, yo me, si te das cuenta ese día, fue séptimo día por medio de videos, por medio del periodista que estuvieron haciendo presión para que esas personas se dieran cuenta que ya estaban, ya estaban en evidencia, entonces yo dije, Isabel, ponlos en evidencia haz lo mismo, pero tú solita, porque pues yo a séptimo día, pero nunca hubo respuesta, y yo dije, no, pues, pues, no vamos los en evidencia, y así fue como llegó el tema de, de vira, hacer video, hacer viral el tema, me arriesgué, dije, no, tengo que hacerlo por mis medios, eh, porque yo siento que no estoy escuchada, y así fue, así fue como empezó todo, y, y, y pues mira, me doy cuenta que, que gracias a eso, a, a los medios, a que muchas personas lo hicieron viral, a que se dio, conoció el tema, mira, se conoció el tema, yo nunca pensé que fuera a, a hacer un boom, por Dios, yo solamente quería que me escuchara el señor alcalde o, o los medios, entes públicos, que, que les corresponde ese tipo de, de, de hechos y que reaccionaran y me vieran, me dijeron, no, pues sí, ayudemos a esta señora porque, porque se está haciendo, eh, porque muchas personas lo están viendo, cuando yo veo en medio de una, eh, como en un laxo de una hora, tú, tú, tú, tú, todas esas personas, reproducciones, eh, comentarios, mensajes y yo, uh, al otro día, por Dios, yo no lo podía creer, no, no era mi intención, <ríe> yo solamente quería que ciertas personas lo vieran y vieran mi necesidad y mi preocupación y mi angustia, ¿sí? Eh, y, y, y pues así pasó las cosas y... <ríe> Y, y ya, ya, ya gracias a Dios eh, a, a, a esto que pasó, de que se volvió viral y que todo el mundo me apoyó en compartirlo, en dar su comentario. Bueno, también recibí amenazas porque por el tema de la xenofobia, pero no, no, no, porque yo digo que yo... Si hubiera sido así, no lo hubiera arrendado desde el principio a personas de Venezuela. Y yo lo dije en un video, lo hice también viral, donde yo decía que mis amigos, que tenía amigos de, de Venezuela, que tenía amigos que compartían conmigo muchas cosas, compañeros de trabajo, mi, mi estilista, la persona con la que siempre me lleva, me pone bonita, ella es de Venezuela, es una persona que, que, que yo, que la considero mi amiga, nosotros siempre digamos que ella me escucha, pero entonces no, no, no, no, no, no veía por qué esas amenazas, simplemente porque publiqué un video donde lamentablemente las personas que invadieron mi casa son de, la, de, esa, de ese tipo de nacionalidad, pero, pero no, no, no en ningún momento estoy... Mira, incluso yo te voy a decir algo, yo a esa señora desde el principio le dije, señora mire yo pienso en sus hijos, por favor evítese un desalojo, piense en esas pobres criaturitas porque ese día que yo las vi, tres niños vi y vi unas niñas. Y, y me cautivaron, porque eran todos chiquitos, todos bonitos así. Eh, entonces, eh, yo, yo yo me conmoví al verlos, por eso les di tiempo. Porque si hubieran sido todos adultos, no. Pero yo le dije a ella, yo le doy tiempo, busque, tranquila, retírese, váyase, yo quiero mi casa. Entiéndame que no es porque yo, porque no no, no quiera, pero es que tipo, todas esas personas no están ahí. Pero pensé que la señora oraba desde el principio de buena fe, pero me equivoqué me equivoqué porque ella nunca habló de buena fe hizo con mi casa, deshizo la hizo uso indebido en mi casa haciendo cosas ilícitas eh, practicaba la delincuencia entonces hasta ahí fue, yo dije ya no más esos ese tipo de cosas no las voy a permitir y le di a la lucha y gracias a Dios pues ya ya esto terminó y estoy feliz y contenta de haber recuperado mi casa tengo otra tarea que es el tema de remodelación la dejaron en pésimas condiciones eh, de desaseo, de, de estructura pésima, y, y aparte, pues hacer un, un, una, una, um, un tema de, de en las, en los servicios públicos, creo que eso se dice, una, ay, se me fue la palabra, sí, eh, renegociar la deuda para, para pagar algo que pues yo no consumí, que yo no hice, y pues ni modo, sé, a lo hecho pecho y hacerle, ¿no? Eh, es que me sorprende Vos solamente querías que el video lo viera el alcalde Y lo terminó viendo toda Colombia Sí, así fue ¿Y el alcalde lo vio? Sí, mira qué tan bonito Imagínate que, que, que de, de, Mira, sí hizo efecto Porque resulta que el video se hizo Creo que fue un domingo, un sábado El domingo el domingo se vio, se vio viral. Ah, no, mentiras. El domingo lo publiqué en la noche cuando terminé de ver séptimo día. El lunes se volvió viral y el martes él me llamó. Me llamó y me dijo, me dijo Isa Isabelita, porque él me dice, Isabelita, ven, ven que necesitamos hablar y yo te voy a ayudar. Y sí, mira, él hizo todo lo posible y lo sé, porque incluso tres días después también fue migración. Eh, eh, después ya me, llamaba, ya me llamaban para, para decirme y darme información sobre mi caso Inspección de policía, por Dios, también me llamó Y se hicieron varias audiencias donde ellos nunca se presentaron Entonces yo, yo, yo, yo, yo ya la veía una luz porque ya al menos me estaban poniendo tensión Me estaban, me estaban mirando porque estaba en la oscuridad, en la... En la, en la, en la, en la Digamos que me ignoraba, no veía mi caso como tan importante, entonces ya, imagínate, yo feliz y contenta. Beisa, eh, la gente de Séptimo Día se te quedó en pañales. <risa> yo no sé por qué, le, la verdad yo solamente, por eso te digo, mira, cuando yo tenía ese video en mis manos, incluso no lo iba a hacer viral, no era mi intención. Lo que se iba a hacer con ese video era llevarlo como pruebas a la inspección de policía, donde efectivamente se demostraba que ellos eran eh, invasores. Hay un error, yo mencioné, ay, es que están viviendo, no pagan arriendo, mira cuánto hace que están. En el tema de invasión, ese tema no se ve, porque se supone que si yo digo que están bebiendo plata, resulta que si sí hay un previo contrato o algo así. No, es un decir, es un decir porque están viviendo y gratis por Dios, están invadiendo un lugar y pues es es, es como decir no pero pero no yo sé que, que que no, yo no tenía ningún tipo de contrato ellos, ellos lo sabían, ellos sabían que estaban, incluso ella trató de varias veces de convencer a los policías de que ella sí me había pagado, de que sí yo los conocía, incluso una vez que fue el inspector les digo que había hablado ya conmigo y que yo no tenía corazón para desalojarlos y que ellos se podían seguir quedando ahí. Cuando yo le dije al inspector, le dije, pero a la persona que me comentó, eh, yo le dije, no, pero ¿cómo se te ocurre que yo voy a formar el show?, para después decirles qué es. Decir. No, no, no, no, no, no, no, ella ella ella a pesar de todo se quiere quedar y yo la entiendo, ¿sí? Pero no, así no es, así no son las cosas. Oye, Isa, ¿sabes ah. que me sorprende gratamente el que el que tú de pronto tengas conocimiento de cómo funcionan las cosas, porque tú dices, tú sientes, tú haces las cosas porque sientes, pero tú dices, si yo le recibo cánones de arrendamiento, en ese momento ya hay un contrato y, en consecuencia, ya perderías la oportunidad de tratar el tema como una perturbación a la propiedad. Uh -huh. Entonces, está muy bien documentada. Sí, pues es, es que es intuición. <risa> Desde ese momento fue intuición porque desde el principio ellos trataron de decirme, no, nosotros le pagamos, nosotros le dábamos, tranquila. Incluso tenían la plata ahí lista y me dijeron, no, tome, señora María eh, Isabel, tranquila, nosotros le pagamos, nosotros le respondemos, nosotros. Pero había algo aquí, aquí, aquí, que yo sentía que no, que no debía hacer. Entonces, por eso desde el principio, una vez los vi ahí, yo les dije, no, eh no les voy a hacer, ni no les voy a recibir ningún tipo de plata, yo lo que quiero es que, que por favor me desocupen, porque no me parece que ustedes estén acá y que hayan sido sin mi consentimiento, porque yo tengo que estar al tanto de qué cosas pasan en mi casa diferentes a lo que se hace desde un principio. Yo le arrendé a una pareja, a, incluso a dos, pero una pareja se hizo cargo del contrato, ¿sí?, y ellas eran los que tenían que darme a mí desde el principio la cara y decirme: Mire, señora Marisabel, estas personas van a quedar aquí en cambio de nosotros, o incluso pedirme un permiso o pedirme una autorización. No sé, algo tuvieron que haberme, haber dicho para yo poder estar al tanto de lo que está pasando en mi casa. ¿Sí? Eh, Isa, tú consultaste en todo este proceso, ¿tú consultaste algún abogado? Sí. Sí, lo consulté. Eh, en la parte de la alcaldía, eh, yo fui a atención al ciudadano, me acerqué a, a, a comentarles mi caso y él muy amable me dijo que había un consultorio jurídico, que es gratuito para todo este tipo de cosas, que me presentara y hablara. Entonces hablé con un chico de ahí de consultorio jurídico en la alcaldía y él me dijo que sí, que efectivamente, eh, si el proceso se iniciaba, se iniciaba en contra de las personas con las que yo inicié el contrato. Sí, ellos tenían que responderme, pero también fue muy claro en decirme que como ellos ya no estaban en la casa, ellos se habían ido de mi casa, no estaban viviendo ahí, pues qué proceso se iba a iniciar de restitución si se hacía sobre esas personas que ya no estaban viviendo ahí, entonces yo dije, ah, es verdad, entonces ahí estaba mi lógica de, de lo que yo estaba pensando, cómo se va a hacer una demanda contra alguien, de, por ejemplo, como restitución de bienes, si ellos ya no están ahí, si ¿sí me entiendes, ya, ¿qué me van a devolver? Nada. Sí, entonces yo sí sabía que por ese lado, muy bien. sí, no sé a poder hacer. Cosa. Me mm, gusta mm. mucho lo que tú dices, tú aplicaste la lógica y en parte el derecho tiene lógica, ¿no? Aunque mm -hmm. hay unas cosas en las que la lógica de pronto no aplica mm -hmm. tanto, pero, pero en esto te dejaste de llevar por temas que son, o por, por pensamientos o sentimientos que son muy lógicos y realmente fuiste acertada. Ahora te, te quiero preguntar, Isa, eh, Vos, como putas, terminaste en la Fuerza Aérea pidiendo que te ayudaran a sacar. Mira, yo no puedo negar que en algún momento yo dije: eh, hombre, en México se llaman los paracaidistas, ¿no? La gente que, que ve un inmueble desocupado y se mete. Yo dije: ¿será que es que esta señora se comió el cuento de que paracaidista es el que se va a la Fuerza Aérea y se lanza? ¿O qué? O sea, contame, cómo llegaste a la Fuerza Aérea? Por Dios. Bueno, lo que pasa es que eh, al frente donde está la casa está el, el, anti, el antiguo polígono, ¿sí? Ahí hay un polígono. Ya no, ya no se escucha como antes cuando yo recién llegué a mi casa cuando una vez eh, llegamos por primera vez que se escuchaban los sonidos de las, de las eh, escopetas porque hacían prácticas de tiro, ahora no, pero, pero sí hay una vigilancia en esa zona por el tema de la base aérea, tú sabes que en Madrid se encuentra la base aérea, entonces en algunas ocasiones cuando, cuando se ve que se está digamos, eh, bueno ellos están como supervisando el tema, ¿sí? supervisando el tema, entonces me arriesgué, una vecina me dio el teléfono de, de ellos porque ya los habían llamado varias veces cuando ellos hacían eh, sus rumbas, sus fiestas y ellos iban muchas veces, entonces me dijo Marisa, ¿por qué tú no hablas con la persona? ¿por qué no los llamas tú que eres la veña, la propietaria de la casa? ¿por eh, haz algo Entonces, claro, yo llamé, el señor muy formal me contestó, le conté mi caso, mire, ellos están haciendo su individuo en mi casa, colabóreme, por favor, se lo pido, se lo suplico, eh, mira, no sé de qué manera pedir más ayuda, ya he hecho esto, esto, esto, esto, esto, sobre mis, sobre mis fuerzas y resulta que, que veo que no, no pasa nada, ¿Por, ¿por qué no me ayuda? Entonces, él me dio un teléfono de la, de la Sigin. Me dijo, mira, llama a esta persona, nosotros estamos a colaborar, no sé qué, y cuando menos, no sé, esa persona eh, como que se conmovió también con todo lo que yo le dije y, y con mi dolor. Y entonces enviar, empezaron a mandar patrullas, patrullas seguido de, de la Fuerza Aérea, incluso entraron varias veces a revisar o, o, o, o, o se hacían alrededor. Y el día que se hizo el desalojo fue que las cosas quedaron sobre la malla. Yo puse las cosas sobre la malla, entonces eso está prohibido. Cuando menos, claro, ellos llegaron por el tema de seguridad y llegaron. Pero yo creo que eso es más que todo cosas de mi Dios. Son cosas de mi Dios porque al ver que estaban haciendo ese tipo de cosas y estaban estropeando en la parte visible de, lo, de, de donde está el polígono, se acercaron más por ese tema del área de seguridad que por mi caso, pero sirvió. Eso eso sirvió. Bueno, sí, ahí estoy viendo que en mm. efecto te sirvió mucho, porque de una u otra manera sirvió para presionar, ¿no? Bueno, mm. yo esa pregunta sí la tenía que hacer porque yo digo, ay, María, por Dios. Porque la <risa> esta semana salió insólito, insólito. Sí. Bueno, hay una pregunta. ¿Cuántas personas llegaron a ocupar el inmueble? Mm. Tu, tu inmueble, por Dios, hasta 20. Yo creo que más de 20 personas estaban ahí. Mira, en el día, en el día eh, resulta que ellos dormían, entonces estas personas no se veían porque la noche era cuando ellos hacían sus, sus cosas, sus actos ilícitos, sus cosas. Si ¿sí me entiendes, entonces ella arrendaba pagó lo que te digo, era ella cobraba. Un una, un canon de arrendamiento de pago diario a, a, a diferentes personas entonces eh, claro los vecinos mismos me decían señora Isabela y hay muchísimas personas que van y salen con maletas eso parece que todo el mundo todo el día eso parece más un hotel Sí, que entran, salen, entran, salen con maletas, entonces sí, tengo conocimiento que llegaron a ver en la noche durmiendo en esa casa más de 20 personas, en corchonetas mira, incluso el día que se hizo el desalojo más de uno salieron en bicicleta como cuando tú vas de excursión con maletas aquí atrás y, y, y salían de ahí de la casa ¿Cuántos cuartos tiene tu inmueble? Tres <risa> habían las hasta las 20 personas que llegaron. O sea, penas, sí, ¿no? sí, la casa es de 60 metros cuadrados y la sala comedor, sala comedor es amplia, es amplia, pero entonces eh, hacían, armaban camarotes, eso okay. es lo que ellos hacían. Ya te entiendo. Eh, te quiero contar algo, Isabel. Fíjate que los problemas de invasiones o de inquilinos que no pagan, pues no es tu caso, pero... Eh, este tipo de personas pueden ser colombianos, venezolanos, peruanos, pueden los que sean, ¿cierto? Sí. Pero hay una realidad y es que eh, mucha gente humilde salió de Venezuela no. y, y al estar aquí en Colombia, yo pues, no es el primer caso que escucho en que las personas eh, ingresan a una familia de venezolanos y empieza a permitir que otras personas entre en animales, es decir que sí, es como más frecuente el tema del subarrendamiento, ¿cierto? Sí, sí, lo hacen, ¿sabes por qué lo hacen? Y yo lo entiendo, el tema de solidaridad entre ellos mismos, y yo lo sé y lo entiendo, pero lo que pasa, ¿sabes qué es? Que para los propietarios el tema de tener más de seis personas viene siendo crítico por el tema de los servicios, como, a mí, como en mi caso si entre más personas hay, más está el tema del consumo de servicios, más el tema se incrementa mucho más tengo entendido que una vez incrementen, bajar de ese tope de, de nivel es algo difícil por ejemplo, si yo vuelvo a volver a arrendar eh, de nuevo, entonces bajar esos consumos anteriores es algo difícil tendría que la casa estar desocupada un periodo de tiempo para nuevamente regularlos entonces, por tema de servicios, uno, y el tema, mira, muchas personas deportivas, eso eh, se presta para también para, para eso que hacían ellos, de hacer fiestas, rumbas y cosas así por el estilo, entonces, eh, no, no, no, no, yo sé que, que el tema de solidaridad entre ellos mismos se da por eso mismo, eh, y se, aprovecha, se aprovechan de esas situaciones. Sí, y no, no, nosotros los arrendatarios no tenemos esa capacidad de, de prácticamente sostener a muchas personas dentro de un inmueble ¿no? por Dios sí, claro, eh, realmente no es, mi no es mi interés pues con esta entrevista propagar una, no. un estereotipo negativo de la gente venezolana, pero sí es no. una realidad que, que por el tema de solidaridad entre ellos, pues quizás cuando entran al inmueble pues permiten eh, que a muchas otras personas lo ocupen, ¿no? Y se convierte en una dificultad de hacinamiento. Y allí es donde yo vi que, que quizás no hubo como una intervención como efectiva del bienestar familiar o de la personería, porque pronto las condiciones eh, no eran las, las, las más adecuadas para que esas personas permanecieran allí, ¿no? Sí, claro, mira... Eh... Bueno, el, el, el personero estuvo desde el principio al tanto del caso, ¿sí? Lo que pasa es que, como, como yo te decía, el debido proceso tiene su tiempo, no es que sea yo hoy pongo el caso y ya inmediatamente ellos vienen a actuar, no, no, no, yo no lo entendía, incluso cuando me decían del, la palabra debido proceso, uf, yo respiré y yo decía, ¿cómo es el debido proceso? ¿A qué tengo que... que a, a, ¿A qué tengo que enfrentarme para, para hacerlo? Desde un principio yo dije, yo no quiero violencia, no lo voy a hacer. Claro, yo estaba eh, algo ofuscada al día que yo fui y dije, les voy a quitar las puertas, les voy a quitar las ventanas, pero yo quiero mi casa. Claro, estaba defendiendo, pero que de ahí al que yo lo hiciera era otra cosa. No, yo no, yo no, yo no soy la persona... Eh, digamos, eh, no soy ese tipo de persona. Sí, claro, uno saca fuerzas y energía cuando uno tiene que defender lo suyo y uno muchas veces y, eh, eh, dice, hijo madre, esa soy yo, <risa> porque uno no sabe de qué manera uno reacciona ¿sí? ante ese, ese tipo de situación. Pero yo después le dije, yo no voy a actuar con violencia, voy a seguir lo que está por ley sobre el debido proceso. Entonces se le empezaron a llamar a ellos a audiencias, Tenía que presentarse para colaborar lo que yo estaba diciendo, ¿sí? Entonces, si ellos tenían un tipo, un contrato, efectivamente, y yo estaba mintiendo, entonces ellos podían presentar el contrato y desmentir lo que yo estaba diciendo sobre el tema de invasión. Pero nunca se presentaron, ellos nunca fueron a ningún tipo de audiencia, eh, nada. Entonces, ya lo último que se hacía era dar la orden de desalojo con tiempo para que ellos se fueran. La orden de desalojo fue de 24 horas, pero nada que se iban. Que seguía que el personero tenía que prepararse para ese tipo de cosas así. Pero pasó algo inevitable, ese día también pasó algo que no que no debía hacerse sobre el debido proceso, pero bueno, eso ya pasó. El caso es que ya me entregan mi casa pero sí hay que hacer las cosas tal cual como está el establecido por la ley y eso yo lo tengo claro. Nosotros como pers como propietarios en nuestro afán y nuestro des desespero actuamos de forma a veces violencia, le quitamos los servicios, quitamos, hacemos cosas que, que incluso si nos adquiere una demanda, eh, no más, chica eh, es solo lo que yo quería evitar, no verme, digamos, solucionar el tema pero que fuera perjudicial para mí, no. No, yo quería hacer las cosas bien y creo que así se fue, así, así fueron. Una cosa, Isa, ¿cómo te abordaban los vecinos a ti para hablarte sobre los ocupantes del inmueble? O sea, yo vi unos videos en donde eh, pues sacaban... Sí, sus muebles afuera y, y, y hacían, les gusta mucho el vallenato, escuché algunos videos que el <risa> vallenato. ¿Cómo te iba con esos vecinos que, que se quejaban? Mira, menos mal que solamente unos 3, 4 personas tenían mi teléfono. Menos mal, porque mejor dicho, donde, donde eh, la parte de la cuadra, todos tuvieran mi contacto, no podría dormir día y noche, me llamaban a veces, me decían, señora María Isabel, llame usted a la policía, señora María Isabel, llame usted por favor a la Fuerza Aérea, señora María Isabel, ¿qué hacemos? Estamos desesperados nos mira, incluso el día del desalojo, resulta que yo a varios vecinos les dije, porque yo no estaba preparada incluso para el desalojo, lo puedes creer yo no sabía, había cosas que por falta de conocimiento tampoco, no, no lo sabía, yo, yo escucho un, un video tuyo donde decía, bueno, los inquilinos en la, eh, tienen que tener en cuenta que tienen que tener dinero no solamente para el arriendo, no solamente para el trasteo, sino también tienen que tener un dinero pronosticado para el día de la entrega, porque tienen que entregar en ciertas y ciertas condiciones, ¿cierto? Pues resulta que yo por falta de ese conocimiento no tenía en cuenta que tenía que tener plata o en una persona encargada de la cerradura de cambiar las guardas de un cambio una obreros para sacar las cosas eh, que es que un cambio me habían dicho que un, contratar un camión para que esas para que se subieran esas cosas y aparte de eso tener una bodega en arriendo para guardar las cosas, no dejarlas afuera hasta cuando todas estas personas tuvieran la capacidad de ir por sus cosas. ¿Tú crees que yo sabía eso? Por Dios, yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Yo pensé que eh, incluso nunca había visto un desalojo lo puedes creer, cuando ya después empecé a mirar las cosas y yo decía, no, mira, no fue nada comparado a desalojos de verdad, de verdad, donde las personas lloran, donde las cosas son tiradas desde lejos y las rompen y no les importa. Había visto tipo, diferentes tipos de desalojos. Yo considero que en mi caso eh, fui beneficiada de que esas personas tuvieran temores a que migración fueran deportados por migración y que el riesgo de que pronto le quitaran los niños a esa señora o a otros niños que estaban ahí. De otras personas y se los quitaran entonces ellos lo que hicieron fue pum, salir corriendo y ya el trabajo solamente era de sacar las cosas pero no estaba preparada para este tipo de cosas te lo cuento, que no estaba preparada eh, entonces claro cuando no estaba preparada le pedí el favor a varios vecinos que me ayudaran, no quisieron ayudarme, ¿por qué? porque se sentían con temor, con miedo, ya ellos ya los habían a, amenazado con romperles sus vidrios, con verlos en la calle y de pronto hacerles algo, entonces se sentía, se sentía ese miedo y esa angustia solo una persona que incluso no vivía ahí en el barrio me ayudó y yo lo saqué, Mira, yo incluso pensé que la policía accionaba y resulta que después me dijeron, no, no, no, nosotros como, como, como entidad pública, como, bueno, que ellos no eran los encargados, que era la propietaria la que tenía que encargarse del desalojo, ¿en serio? Sí, y yo, a lo de chopecho, Isabel, sácalo tú, porque si, si es tu responsabilidad sacar las cosas, Empecé pues a hacerle y así fue, gracias a este señor empecé yo a sacar las cosas, a sacar las cosas y, y, y claro yo terminé súper cansada, después fue cuando llegó la Fuerza Aérea y me dijo señora Marisa, esas cosas no pueden quedar ahí y yo listo. Menos mal que la señora después apareció y, y, y ella dijo que no, que ella se encargaba de sus cosas y que se las llevaba y listo, terminó, terminó toda esta odisea, gracias a Dios, de la mejor manera, creo yo que esto terminó de la mejor manera, y no vieron ni heridos, ni ni, ni fuerza, ni, ni, ni, ni la violencia se tuvo que utilizar, eh, nada de eso, gracias a Dios que fue de la mejor manera, de verdad. Isa, no jodas que vos habías visto un video mío. ¿Vos habías visto un video mío? Me siento honrado. Sí, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, porque es que lo que pasa es que cuando pasan... es. Mira, uno nunca mira ese tipo de situaciones porque pues uno no está, no se siente como identificado con ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces cuando ves cosas, pues te resbalan o simplemente no, no, no adquiere como ese interés. Pero desde que a mí me pasó esto, he empezado a ver tipo de diferentes de cosas, pues para poder, digamos, tener una idea de qué manera reaccionar. Yo prácticamente que desde el principio me faltó conocimiento de qué manera y de qué forma se debía actuar ante ese tipo de situación. Yo creo que todas las personas debemos prepararnos y también tú lo dijiste, es mejor, eh, eh, digamos, invertir en, eh, antes en evitar que no invertir en ya después cuando está el problema. Porque imagínate, es mucho más costoso, más tedioso, más complicado y si yo lo hubiera visto antes eh, me hubiera salvado de todo este tipo pues situaciones. No, marica, impresionante. Yo no sabía que yo había llegado a tus ojos, que yo ya, ya me conocía. Me siento de verdad orgulloso. Isa, te hago una pregunta. Bueno, como dije al principio, a mí lo que me interesa de esta conversación con vos es la reflexión, ¿Sí? es ¿qué piensas? Pero antes de hacer la reflexión, te pregunto, ¿tú ya habías antes alquilado inmuebles? O sea, ¿tú ya eh, eres arrendadora de tiempo atrás? Sí, sí, claro que sí. La casa, eh, bueno, el tema es que cuando yo me sepa, cuando me separé de mi expareja, eh, el, el mantener una casa para mí era difícil, ¿sí? Eh, vienen los gastos, uno, se, uno no paga riesgo, listo no pagas arriendo viviendo tu propia casa, pero el tema de los servicios, la casa es grande, eh, incluso lo hice por un tema laboral también, salió una oportunidad de trabajo mejor en otra zona, por ubicación me era mejor irme de ahí, entonces ¿qué pensé? ¿Compartir el apartamento con alguien? Porque eh, vivo mis dos hijas y yo, entonces solitas, compa tener un apartamento grande no se justificaba, ¿Sí? Entonces yo dije: No, pues podemos arrendar el apartamento, de ahí sacar para pagar el arriendo, y si, y, y, si, y si compartimos con otra persona, pues el se va a minimizar el gasto y vamos a tener una entrada adicional para otro tipos de gastos, ¿sí? Entonces uno como que coordina ese tipo de cosas, y, y, y, y eso fue lo que yo hice entonces claro, yo empecé a arrendar y arrendar pero mira, hay inquilinos de inquilinos de todo tipo de cosas, personas muy cumplidas personas que no, personas que eh, eh, pagan un mes dos meses y después bueno, diferentes tipos de cosas me han pasado como propietaria, pero no significa el hecho de que si me pasó ya, pa, ya no voy a volver a arrendar, no, es algo que, que uno tiene que tener ahí de, de, de imprevistos de cosas que pueden llegar a suceder entonces es prepararse, mira, sí con inmobiliaria, por Dios, que hay un, un montón de requisitos que exigen fiador, que exigen tantas cosas y se han visto casos también como como una persona natural que simplemente arriende, que pide unos pocos requisitos y trata uno de proteger su bien y aún así pasa cosas. Imagínate, por ejemplo, la señora que el séptimo día, ella tenía su contrato, tenía todo por ley, todo establecido, todo, y si sí viste cómo, cómo hay que esperar a que un juez, de la orden de desalojo y los casos por cantidad donde están esperando que un juez de la orden es por eso, porque es que hay cantidad de casos que como el mío o, o, o de diferentes situaciones se presentan con contrato, sin contrato, con invasión, sin invasión, de, de venezolanos, no venezolanos. Hay cualquier cantidad de casos donde nos afectan a nosotros como propietarios, como arrendatarios. Es difícil, mira, incluso hay un modus operandi de, de, de diferentes tipos. Resulta que llegan personas con todos los documentos, con todos los documentos y arriendan y tú crees que arrendaste a personas correctas y esas personas resulta que prestan todo ese tipo de documentación y se va y pasa lo mismo que yo te estoy diciendo van a hacer un proceso de desalojo, de restitución de bienes pero cómo se hace un proceso de, de, de, de restitución de bienes si las personas a las que arrendaste ya no están, no existen, no, han, no no no no no están en ese lugar simplemente dejaron, se prestan, prestan sus servicios para hacer una arrenda, un arriendo y se desvanecen y se van ese es el modo operando. Y después resulta que en tu casa ya hay otras personas. Y sacarlas de ahí es un chicharrón. Isa, eh, ¿cuánto tiempo invertiste eh, para hacer todas estas diligencias? Me refiero, pediste permiso en tu trabajo, eh, tuviste que emplear horas, en el caso mío, pues yo, si yo no trabajo por horas, yo no, yo no como. Entonces yo pregunto, ¿cuánto tiempo invertiste tú y cuánto crees que puede costar todo ese ejercicio que tú tuviste que hacer para, para poder ya recuperar tu casa? Es un desgaste, todo eso es un desgaste. Mira que yo creo que si hubiera tenido tiempo, mi, mi, son ocho horas laborales, nueve horas laborales, ¿sí? En cuestión, en, en, en, en mi trabajo. Trataba de hacerlo todo en mi tiempo libre, entonces eso significaba madrugar desde muy temprano, dejar todo hecho, salir con tu, con tu otra, con todo lo que tienes que hacer ya lista para ir a trabajar una vez continúes el proceso. Eh, mi día de descanso era establecido para casi que todo el día para para para hacer la diligencia, no, eso es un desgaste, mira, es un desgaste emocional, es un, un desgaste físico, eh, no, eso de verdad que es es, es arduo, arduo poder llegar a, a, a cumplir eh, con éxito el tema de que te entregué en tu casa. No es fácil, no es fácil. Y aparte económico, económico también. Mira, mi situación económica es difícil en este momento. Eh, es por las deudas adquiridas a causa de, lo que, de, de los hechos, de las cosas que pasaron. Y, y si yo pienso, yo a veces pienso, si yo hubiera tenido plata, Mira, un abogado ¡pum! con un chasquido lo hubiera hecho porque ya conoce el debido proceso ya sabía cómo accionar cómo hacerlo pero eh, lo hice por mis medios porque no tenía la capacidad económica de pagar un abogado esa es la realidad o, o incluso de, de hacer otro tipo de cosas que con dinero se puede lograr para poder aquí para poder eh, eh, nuevamente tener, adquirir tu bien de rescatarlo ya tú dices eh? Con inmobiliaria nadie, nadie escapa de que, que vengan personas y, y, y invadan o que, o que no paguen la renta, ¿cierto? Lo mismo te diría yo de los abogados. O sea, el hmm. hecho que, que nosotros como abogados nada se nos escapa que los procesos no se, no se compliquen o que las cosas no se dilaten. Yo creo que la cuestión no es eh, tener una inmobiliaria para que no pase nada. Realmente es una percepción que a veces los propietarios tienen sobre las inmobiliarias. Las inmobiliarias no son perfectas, pero te cuento algo. Quizás con inmobiliarias la cosa hubiera sido un poco diferente. Sí, hubiera sido... Yo, yo digo aquí un poco por, por, no, por no ser, pues, por no controvertir mucho, pero realmente tener los inmuebles con inmobiliarias le ahorran mucho desgaste mental a la a, persona. Sí, le ahorra mucho desgaste mental. ¿Tú sabes cómo opera un seguro de arrendamiento, Isa? Nunca lo he hecho. <ríe> no sé, no sé cómo opera un seguro de arrendamiento. ¿Tú te has acercado a alguna inmobiliaria para que te expliquen cómo funciona o si tienen su seguro de arrendamiento? No, la verdad no lo he hecho. ¿Sabes por qué? Porque sé que una inmobiliaria cobra... Claro, ellos trabajan para eso, pero pues uno muchas veces el tema de costos, uno quisiera evitar costos, pero ya me di cuenta que eso es lo peor que puede pasar. Uno tratar de evitar costos adicionales a, a, a tener que, digamos, tú recibes lo del arriendo y sacarlo del arriendo para costos adicionales, como el tema eso de, de, del, de, del tema inmobiliario. Entonces, mira lo que pasa. Entonces, yo creo que eso es un error también de muchas personas. Ya. Isa, vos... Ahorita pues me estás hablando de que, que invertiste mucho, mucho, mucho tiempo y dinero. ¿Tú has calculado la pérdida que has tenido en estos meses en que tuviste la dificultad? ¿Tú has, o sea, la pérdida en todo sentido. No solamente en las rentas, en los servicios públicos, sino también en el desgaste. Porque el desgaste, eh, el emplear tanto tiempo, pues es... ¿Tú ¿Ya has hecho el ejercicio de calcular cuánto es el daño? Sí, eh, superar los 10 millones de pesos. Ok. ¿Tú sabes cuánto cobra una inmobiliaria por administrar un arrendamiento? ¿Tú sabes el, el, el, el porcentaje que cobran ellos? No, no lo tengo. No okay. no lo sé. Listo. Eh, ¿Tú sabes cuánto vale eh, obtener una, un seguro una fianza de arrendamiento? No, no tengo Listo. Entonces yo te voy a decir cuánto vale esa vuelta porque, <risa> porque yo no te quiero convencer Yo simplemente te quiero contar Pues para que veas a ver Si sí, vale la pena Bueno, ¿cuánto vale el canon de arrendamiento? Normalmente, ¿cuánto vale el canon de arrendamiento tuyo? Eh, 550 550 mil pesitos uh -huh. Ok A eso le multiplicamos el porcentaje de comisión por administración de arrendamiento de la inmobiliaria es el 10%. Por el 10%, serían 56.000. 55.000, ¿sí? sí, 55. Y el seguro vale 2.05%. El seguro la fianza por 2.05%. 11.275 más 55 mil pesos, como por sesenta mil algo, me 66, da seis mil doscientos ok, uh -huh. con esos sesenta mil doscientos no te garantizo que no se hubieran metido, ay, ay fue madre de mañana, esta vaina me va a cascar mi mamá, porque es que es con esta es la que mi mamá hace la, la cuenta del mercado, Sí. un por allá con, esa, con ese dinero que tú pagas mensualmente te amparas por lo menos del riesgo del no pago de la renta y ya eso es bastante por lo menos la pérdida se minimiza adicionalmente hay otro tipo de, de amparo que es el amparo de daños ¿sabes cuánto vale el amparo de daños? vale el 12% por cada millón de pesos ¿Cuántos millones de pesos te, vas a, te va a tocar que invertir a ti para, para normalizar no. nuevamente el inmueble? No, yo creo que se va. Creo que se va como 2 millones de pesos para que queden en buen estado. Ok. Eh, el, el, la, la administración. Creo. Listo. Creo. La administración <ríe> es mensual, ¿no? los 65 mil pesos son mensuales, pero el amparo de daños y faltantes se paga solamente una vez. Y en tu caso, costaría. Eh, costaría como son 125 mil pesos por millón, serían 200, 250 mil pesos, lo pagas una sola vez al inicio del contrato y con eso te entregan los 2 millones de pesos que, que, se, que te vale la, el restablecimiento. Entonces, yo quiero que de pronto en este momento tú reflexiones, vale la pena eh, seguir alquilando el inmueble sin el acompañamiento de una inmobiliaria que administra el seguro, que administra el arrendamiento, ¿tú crees que vale la pena caer otra vez, arriesgarte, caer nuevamente en el error? Uy, no, yo creo que eso no me podría volver a pasar ni quiero que me vuelva a pasar. Entonces sí, claro, haría todo lo posible por por asegurar mejor mi bien y porque de alguna manera otra tener como un apoyo, como una digamos que incluso no me desgastaría porque sé que el trabajo de ellos es solucionar este tipo de cosas entonces ya no lo haría por mis medios sino ellos lo haría me imagino que una inmobiliaria tiene todo el proceso jurídico para este tipo de cosas accionar también pues ¿no? te cuento que la inmobiliaria con el seguro es la que adelanta el proceso mm. y no te cobran ni un solo peso con el tema claro. del seguro claro. claro porque tienes tu abogado gratis pues, o sea, pues ya está amparado, está cubierto allí gratis, no, porque pues todo vale en esta vida, nada es gratis. ¡Claro! Nunca, nunca coma cuento, nunca. Pero pues allí con el tema del seguro, pues tienes ese amparo. Eh, bueno, yo te voy a decir algo. Eh, como este video pues va a quedar colgado en, en YouTube, las inmobiliarias que quieran contactarse contigo y vean este video, se pueden contactar contigo a través del Facebook de Isa Abril, ¿Cierto? Sí. Listo, pues para que de pronto te puedan ofrecer algún tipo de servicios. Uh -huh. que yo te diría, vale la pena por los altos riesgos. Yo no entiendo cómo hay personas que después de ver séptimo día siguen alquilando sin, sin tener un seguro, una inmobiliaria, pero los hay, ¿no? Sí, estuve en esa lista, entonces... Eh. Los entiendo, <risa> pero pero por lo mismo que yo evité hacerlo por inmobiliaria y eh, ahora les digo que, que después de que pasó todo esto por lo que tuve que pasar para, para poder eh, nuevamente salvaguardar mi bien, les diría y les aconsejaría que por favor estudiaran, estudiaran esa posibilidad de asegurar y de tener un seguro para arriendos para este tipo de cosas porque, pues, por sus propios medios es algo tedioso y de verdad que no es nada fácil, pero... Y, y que gracias al video se hizo, porque si, sí, imagínate, no, no no no se hubiera podido lograr así de fácil. Yo creo que ellos hubieran durado más tiempo ahí en la casa. Incluso hay la probabilidad y el riesgo que hubiera eh, extinción de dominio, porque estaban haciendo cosas ilícitas en la casa. Entonces, perder tu casa, a manos de, de los invasores o a manos del gobierno por extinción de dominio. Pues madre Isa, allí yo te tengo que felicitar porque fuiste uh -huh. muy acertada con la decisión de empezar a construir herramientas que pusieran en evidencia que tú no estabas de acuerdo con cualquier tipo de comportamiento irregular que pudiera estarse presentando dentro del inmueble. De verdad que en, esa, en, esa, en ese sentido fuiste muy, muy puntual de dejar constancia. Sí, sí, yo tenía que, que, que enviar, mira, se envió una solicitud a la SIGIN a, a la donde se decía que, donde yo como propietaria estaba demandando ese tipo de, de, de, de delincuencia. No estaba de acuerdo, no, yo tenía que, que probarlo y, y, y mira, incluso, ¿sabes cuál es el error también? Un error que también quiero que lo tengan en cuenta, cuando se hace una, un tema, un, una solicitud ante un ente público, siempre se debía hacer por escrito. Mira, yo empecé en agosto a, en agosto a hacerlo y resulta que no tenía un comprobante desde que, que yo empecé a hacer mis denuncias, desde el mes de agosto, porque no había nada por escrito. Un, una vez el, el, el personero me hizo el tema de la querella y la solicitud a, las, a la sigin de ahí entendí que todo se debía hacer por escrito con un recibido y un respaldo donde realmente tú estás haciendo bien la diligencia. No, todo fue verbal, yo hablé con la sigil verbal, pero pues ellos, los, la policía las van cambiando, los van trasladando y la persona que te atendió desde el principio la pueden trasladar. Si tú no tienes un respaldo por escrito, estás perdiendo el tiempo y eso también es algo que tenemos que tener en cuenta. Cualquier solicitud, cualquier demanda, cualquier, eh, incluso... Eh, asesoría que, que quieras hacerlo, que la respuesta que te estén dando sea por escrito. Mira, yo podía haber demandado incluso a la persona que desde un principio me dijo que eso no era un, una, una, una, ¿qué? una tarea de ellos, una competencia de ellos. Lo pude haber demandado porque sí era competencia de la policía y muchas ocasiones se negó a hacer su trabajo. Entonces, es ahí donde uno dice, si yo tuviera el respaldo desde un principio de haber dicho, mire, esta señora, este señor no quiere trabajar, hubiera sido también diferente. Pero como era verbal, ¿a, a quién le consta que, le, que tú lo dijiste? ¿A quién? A nadie. Simplemente es tu palabra contra la palabra de otra persona donde se puede decir, qué pena, pero yo sé que la señora nunca estuvo acá, nunca me dijo nada, pero si hubieras tenido algo por escrito también se hubiera podido hacer las cosas de mejor manera, entonces les recomiendo siempre que hagan una denuncia algo, hágalo por escrito y que esa persona le dé el recibido y le dé respuesta también por escrito, los correos todas esas cosas nos sirven como soporte para evitar ese tipo de cosas pero no, no no sabía, mire admito fui, eh, tuve falta de conocimiento actué muchas veces más por, por, por, por convicción por, por, por, por lógica pero si hubiera conocido la ley tal cual como es, este tipo de cosas tampoco no hubieran llegado a, a durar tanto tiempo, a esperar tanto tiempo. Sí, soy una mujer paciente, pero por Dios, hubieran sido las cosas de mejor, de, de mejor calidad y de mejor actuar si hubiera tenido conocimientos en cómo debía haberlo hecho. Entonces, por mi ignorancia, por lo acepto, por mi falta de conocimiento, se actuó de esa manera y, y incluso me dejé llevar muchas veces por lo emocional, por querer salvar mi casa, por actué con, con, con ira, actué con actué pero pero era mi desespero, por Dios, era el querer con ansias locas a salvar y salvaguardar algo que ni siquiera es mío, es algo de mis hijas, porque la manutención de esa casa era destinada para educación, para alimentación, para, para sustento de mis dos de mis dos días, ¿sí? Entonces ni siquiera para, para beneficio propio, era para darle el bienestar a, a ellas, porque es que eso, eso era lo que a mí más me, me movía el tema de que jugaran con ese tipo de bienestar, entonces les pido a todos mira, tengan cuidado, llenesen de conocimientos como ahora lo estoy haciendo que he estado mirando videos, y, y, y leyendo cómo es ahora todas las cosas de arrendamiento cómo es el tema, pero les pido, les pido por Dios que, que, que, que tengan conocimiento, no para a, a accionar en contra, sino para… porque hay una cosa que quiero tocar también, cuando las personas también conocen la negligencia que hay en la ley y, y, y ven un vacío, también se aprovechan de ese tipo de cosas, ¿se ¿Sí me entienden? Esa es la otra. Cuando hay vacíos en la ley, las personas pueden aprovecharse. Yo siento y presiento, y lo sé y estoy segura, que esta señora sabía que ese caso se iba a demorar bastante porque sabía que un proceso judicial no tarda dos meses, tres meses, sino un año y hasta dos años un proceso hasta que un juez dé la orden de desalojo, y ella lo sabía. Por eso podía estar ahí de gratis todo el tiempo, sabía que, que si quería no podía pagar servicios, sabía todo ese tipo de cosas que ya lo que ya lo sabía y así hay muchos arrendatarios que conocen también la ley y que saben que también pueden actuar a beneficio de ellos ir en contra de los arrendatarios y de los propietarios entonces también de alguna manera la ley nos apoya como la ley en de algunas en algunas situaciones nos deja desprotegidos y lo sé porque ya ya lo, lo vi desafortunadamente tuve que pasar todo esto para darme cuenta de ¿Cuántos, este videos, de ¿cuántos videos, cuántos videos, cuántos <risas> videos <buscaba> internet? <risas> pues yo aprovechaba los espacios en mi trabajo, pero porque si no, de mi jefe se entere, me <risas> Pero, pero, pero en algunos espacios aprovechaba para poder llenarme de conocimientos y poder actuar de la forma más, más apropiada en este claro. tipo de situaciones. Venga, primero que todo, ubícate un poquito más para luz para poder ver. Para poder ver el collar tan bonito No, no, no, O sea, al contrario, al contrario Isa, ¿para qué tumbó? Mm, ¿Así? sí? algo para por allá te de la, Para que te, te pueda ver el collar Ah, es que eh, el te tema, te tema te de la, la ventana la No sé, así ya está como mejor <risa> Ve, Isa Sí, veo que, que, que te has documentado Mucho al respecto ¿Tú qué opinas En estos momentos? Ah, bueno, mamita, está tico por un comentario que acaba de hacer y es que a usted ver. recomienda que todo lo hagamos por escrito Isa porque sí, realmente sí. la gente es feliz mandando mensajes por whatsapp o hablando y me parece que ese mensaje que tú dices es contundente pero absolutamente necesario uno como como cómo es capaz de simplemente ir a colocar una queja verbal y se queda con lo que le dijeron entonces me gustó mucho esa parte de, de la recomendación sí. por escrito Claro, sí, porque tú puedes ir a poner a instalar una queja, una, incluso te pueden asesorar, te pueden decir, pero pues eh, tú no sabes hasta qué punto ese, ese servidor público te está diciendo la verdad, porque esa si hay otra cosa. Muchas personas como servidores públicos, por no querer hacer la tarea que les corresponde, te dicen a ti cosas que muchas veces no son. Por eso tienes que estar muy al tanto de qué respuesta te van a dar y si te quieren ayudar o no te quieren ayudar, porque es la verdad, mira, los servidores públicos, y perdóname que de pronto eh, no quiero hablar ni detallar, no, no nada por el estilo, pero muchas personas tienen negligencia en ese caso. Entonces, tú vas y pones la denuncia y te dan una respuesta y tienes que conformarte con la respuesta y resulta que yo entendí que no no es la incluso incluso de pronto ellos ni siquiera tan, tienen el conocimiento de que hay otras posibilidades y se quedan con una sola posibilidad de que te dicen que no, pero pueden haber otras posibilidades. Hay personas que si hacen su trabajo y dicen, mira, por este lado no se puede hacer, pero ¿por qué no vas por este lado y haces esto y esto y eso? Y te asesoran de la manera correcta, hay personas que no lo hacen. Entonces tú vas y lo dices y te quedas con eso, pero no tienes, te después te preguntan, ven, pero ¿a mí, quién te dijo que no? No, es que tal persona me dijo que no, pero... Entonces, si tú haces las cosas por escrito y esa persona te dice por escrito también, como tú lo estás haciendo, mira, no se puede por esto, por esto, por esto, entonces tú ya tienes constancia que alguna vez te dijeron que no se podía. Así de fácil. Sí, sí, sí. Isa, mira, yo no quería, pues, como, como echarle más candela al asunto. No, pero tampoco. Me parece, me parece terrible que, que uno llegue a una inspección de policía Uh -huh. a presentar una acción de perturbación, lo que pasa es que tú no llegaste a presentar una acción de perturbación, sino que tú llegaste a preguntar qué podías hacer, y te sí. despacharon y te despacharon y, sí. y eso me parece terrible y ese es el dolor que tú me estás expresando ahora, uno no puede confiar en lo que le digan los servidores públicos cuando uno llega a una, a una autoridad porque el, el servidor público es tan así Isa. uno aquí va a hacer una reclamación a, a una empresa de servicios públicos y le dicen, aquí no es vaya tal parte. Y uno dice, ¿pero por qué lo tienen que pelotear a uno cuando la ley le dice que cualquier servidor público, yo puedo radicar en la empresa de servicios públicos una petición que va dirigida al Ministerio de Defensa y me la tienen que recibir? Ellos obviamente no pueden tramitarla porque no, tienen, no son competentes. Pero la ley dice que ellos tienen que recibirla y darle traslado a la autoridad respectiva. O sea, ni siquiera son capaces de cumplir eso tan mínimo de recibir. No, ellos te dicen, aquí no es váyase para otro lado. Entonces hay que ser eh, juiciosos de todo, dejarlo por escrito y si, uno no, si a uno no le quieren recibir un escrito... En una entidad pública, la que sea, váyase con un policía y deje constancia que no se lo quisieron recibir para que le adelanten un disciplinario. Exacto, mira, a ver, también pasó algo con, con el tema de migración y todavía tengo también la duda con el tema de migración yo María Isabel abril hice la solicitud, pero resulta que no, ese no es el proceso que se debe hacer y Migración no actúa de esa manera. Todavía tengo la tarea de averiguar de qué manera y cómo pudieron haber sido mejores las cosas para que Migración no hubiera actuado de la, de, de la forma como ellos dicen que deben actuar ante este tipo de situaciones. Entonces yo María Isabel entablé la denuncia, pero resulta que esa no es la forma correcta como se debe hacer. Entonces, todavía tengo esa tarea, aunque quiero ya parar con este tipo de cosas, pero como que, como que, ay Dios mío, como que quisiera, la curiosidad a mí me mata y la curiosidad me dice, Isabel, entonces, ¿cuál era la debida, la, el, el, el debido proceder ante estas situaciones? Sí leí un artículo donde dice que las personas que, que, que, que arrienden a personas de, de, de nacionalidad tienen que exigirles el PEP, ¿sí? Pero para arrendatarios también. ¿Sí? Nosotros, porque nosotros, yo por ejemplo, si, si, si me presentara la oportunidad de volver a arrendar a unos venezolanos, yo lo haría, yo sí lo haría, es que independientemente, por Dios, eso no tiene nada que ver, igual que les digo, no tiene que ver nada la nacionalidad, para mí no, eso no existe, son las personas en sí que son las personas que deben ser correctas, ¿sí? No importa, es que si tú eres colombiano, peruano, venezolano o, o es de otro, cualquier tipo de, de, de, de, de nacionalidad, es tu actuar lo que habla de ti, tu forma de ser, tu, tu, tu responsabilidad ante las cosas y, y eso es lo que habla bien de ti, no, no, no tiene nada que ver eso, entonces yo digo, pero ¿cuáles son los requisitos para nosotros tener ese respaldo de que ellos están haciendo también, las, las, las, las, de que uno está accionando de la mejor manera, ¿sí?, es eso, también me hace falta averiguar ese tema de que cómo debemos hacer, hacerlo, porque pues por Dios, ellos también tienen necesidad, ellos tienen, somos personas. Mira, incluso yo, yo, en España, cuando llegaron los colombianos, también hubo un, un, un proceso de migración de los colombianos cuando entraron a Estados Unidos también hubo un proceso de migración y nosotros como colombianos también tenemos una imagen que, que, que está como eh, empañada en diferentes países siendo aún así colombianos, por Dios, yo, yo recuerdo videos de personas que, que llegaban a, a, a diferentes lugares de, de, del extranjero, ah, es que usted es colombiano y nos ponían en una sala, eh, los ponían en una sala y les daban por Dios como si fueran narcotraficantes, como si fueran, nos trataban de la, nos trataban a los trataban a nosotros los colombianos de la forma, de una forma terrible, como si fuéramos las peores personas, sí. Entonces, yo lo único que quiero saber es de qué manera adecuada nosotros podemos darle la oportunidad a, a, a personas de, de diferente tipo de nacionalidad. Sí, ¿Cómo debemos estar preparados ante esa cosa? ¿Para que migración sí tenga un procede y nosotros como personas no tengamos una sanción? Porque me dijeron que podía haber una sanción en contra mía también por ese tema. Y yo, ¿por qué sanción? Entonces, yo, yo estoy averiguando y, y porque yo la arreglé a, a la primera vez a, a una pareja, pues yo le digo a una pareja venezolana, y que también podía haber una sanción por ese tema. Y yo no sé. Pues mira, Isa, que... que... A mí me gusta, quiero destacar, me gusta tu, tu posición sobre, sobre el tema de, de los extranjeros con los cuales has tenido negocios, ¿por qué? Porque a mí escuché, vi que hay un muchacho, Kevin, que te mandó una amenaza, o sea, uh -huh. amenaza aparte de unos comentarios desobligantes, o sea, es una amenaza directa de muerte, y, y yo ya he visto en televisión que por allí alguien le escribió algo al presidente Duque y ya le cayeron encima, entonces quiero sí. yo, yo destacar que, que no se trata de simplemente hacerle eh, el feo pues a, a, a los venezolanos de hecho el, el comportamiento que, tuvo, que tuvieron los, la, la pareja de venezolanos inicial fue un comportamiento que lo hace igual cualquier colombiano que, que, que pronto está paga en situación la renta, difícil haga la renta, estuvo en una situación difícil y, y no tienen pagó que irse. Y tienen que irse. cometió el error que abandonó el inmueble sin entregarlo de manera formal y valga el mensaje que voy a decir a los, a los inquilinos inquilinos uno cuando se va a un inmueble uno no lo deja tirado uno tiene que entregarlo formalmente sí. a, a la arrendadora cierto entonces fíjate que no es porque sean venezolanos colombianos peruanos del que sea no no no es por eso eh, si sí hubo un comportamiento que no tampoco es por el hecho de, de, de ser venezolano que para mí sí es lo más perjudicial que fue ese el dejar abandonado el inmueble y eh, yo diría que el tema de la de migración colombia o algo pues no sé en qué para eso pero el problema de nosotros como arrendadores sí. es que le paguen la renta y si no le pagan pues se vayan porque adelante en un proceso y no adquirir riesgos vale bueno eh, isabel tú qué piensas en estos momentos o sí tú qué piensas de las leyes relacionadas con arrendamientos en colombia hay muchos vacíos. La verdad estuve mirando e incluso por el tema que se tocó en séptimo día sobre, sobre las dos señoras que también estaban en similares condiciones que la mía, pues ellas ya arrendaron y ya había un contrato, pero pues... Pero pues igual, eh, habían personas que no, que ellos querían recuperar su bien, mejor la, la, la, la tarea en común que teníamos nosotras era recuperar nuestro bien, así como muchos propietarios que están pasando por las mismas condiciones quieren recuperar, recuperar su bien, ¿sí? Entonces veo que hay muchos vacíos. Mira, eh, como decían, mira, a mí me dieron una respuesta en fiscalía hace unos días sobre un proceso que llevo a cabo. y Me decía, señora, tenga paciencia, que usted está por debajo de 1.500 casos. 1500 casos. Así pasa lo mismo con la ley y así pasa con las órdenes de desalojo para estas personas que están haciendo uso en debido de la casa y que se quieren apropiar de un bien. Y, y, y está, estamos, está en los juzgados a, empapelados de casos por no. desalojo. Yo ya te dije, las eh, el te las inmobiliarias con atrasos de seguro te adelantan ese proceso, ISA. Conociendo que las leyes están en pañales, te hago esta otra pregunta: ¿Tú, tú sabes quién hace las leyes en, en Colombia? La Constitución, ¿no? La, eh, los, congresistas, los, los, ajá. Los, los congresistas, los eh, no, congresistas, ellos ajá, son, eh, por medio de, la, de, de las asambleas y todo ese sí, tipo de cosas, congresista, eh, congresista. sí, ellos son los que elaboran este tipo de leyes. ¿Tú ¿sí? votaste en las últimas elecciones para Congreso? No, no fui a votar bueno, ¿Tú recuerdas por quién has votado en las elecciones para Congreso? Mm, no, yo siempre voto para alcaldía, que siempre eh, okay. incluso me voy trabajar en, en política, pero para alcaldía para concejales, pero no nunca para el tema... No te preocupes, la pregunta no es <risas> para votarte porque yo te, acuer te, te cuento yo no me acuerdo por quién vote a la Cámara sé por quién vota al Senado, pero no me acuerdo por quién voté a la Cámara y tú no eres la única. Nadie se acuerda por quién votó. Uh -huh. Nadie se acuerda por quién votó. ya Y peor, ¿por qué votó por esa persona? Sí, qué triste, ¿no? sí es muy triste. Es muy sí. triste porque ellos son los que deberían hacer las leyes y, y no, no veo que hagan leyes como, como muy de acuerdo a la realidad del, del, de nosotros, de los de acá abajo. Y entonces la invitación es... Isa, tenemos que documentarnos y votar y, y documentarnos por quién vamos a votar, uh -huh. ¿ya? Eh, Isa, eh, cuando la gente marcha y los ves en noticieros y te cuento, la gente contra quién marcha? Contra eh, el gobierno? Sí, claro, ellos están en contra por, por todo este tipo de cosas en contra del de la, de la ley, desde de todo. Del ese gobierno, tipo de... sí. Pero del gobierno. ¿Y quién hace las leyes? Pues el, eh, el congreso, los sí, sí, los congresistas. ¿Y entonces por qué no le marchamos a los congresistas? Oye, sí. No, pues no Debería, deberíamos hacerlo así, de verdad. De la madre que sí. O sea, todo el mundo piensa pues, que, que la rama judicial, que el legislativo, todos son el gobierno. El gobierno el gobierno no tiene la culpa, porque el gobierno puede ser el que sea, ¿no? Yo no estoy hablando de este o el que vaya a ser, o el que sea, los gobiernos no tiene una culpa. Ellos son unas santas palomas que hacen lo que se les permite que, que hagan. Pero, ¿a quién deberíamos marcharle para que controlen lo que hace el gobierno? Pues a los congresistas que tienen el poder. Por eso los congresistas son reídos. Reídos. Pero, pues bueno, este, esto es una reflexión. Ya para finalizar, Isa. Yo te quiero hacer esa pregunta. ¿Quién es la persona con alma de domador de tigres que recibió a esas, a esas ocupantes de ese inmueble para donde se fueron? Pues... Pues mira, la verdad, la verdad no sé, no sé de ellos qué pasó con ellos, no, no, no, tengo la más mínima idea, pero sí me contaron, me comentaron que ellos iban a, a entrar a un otro bien, pero la, gracias a Dios la señora le contaron que, que ellos habían sido desalojados hace un poco y, y, no les quiso recibir. Pero la verdad no sé, yo creo que ellos se tienen que ir, que, que tuvieron que irse, pero no, no sé a dónde. La verdad no tengo ni idea, pero pues eh, digamos que la señora al volverse tan viral con, con mi video, <risa> ya pueden haberla reconocido en otros lugares no, no y no decirle no que qué pena, pero que no, no es bienvenida. <risa> bueno, es que yo no uno, te digo, yo no quiero. Isa, ¿cómo se siente uno como propietario eh, estando pues al frente en esos videos? y ver la forma en como un ocupante se siente con tanto, con tanto respaldo jurídico mm. eh, y cómo se siente uno como dueño del inmueble, uno tan, tan impotente, ¿cuál es esa sensación interna que, que, que siente un propietario? Tú lo dijiste, se siente impotencia, se siente, mm. se siente débil, se siente desprotegido. Mm. Quisiera uno hacer tantas cosas... La verdad quisiera uno accionar de diferentes formas, pero no, no, no, no, no, y yo no soy de violencia, yo ese día fui con fuerza y con firmeza diciendo yo quiero mi casa y si usted no se va, ah, esto, esto, esto esto, yo lo dije, sí, pero por Dios, uno de aquí hacerlo es diferente, no, no, no soy de las, de las mujeres que, que se pone de tu a tú con otra persona, no, yo siempre quise mantener mi lugar, eh, y no ponerme al mismo nivel de esta señora, porque no, por Dios, eso no, no, nunca lo haría, siempre estando en mi lugar. Sí, eh, en algunas ocasiones me dio, me dio risa y ella se ofendió porque resulta que mencionó, no sé, alguien no creo que se haya dado cuenta que ella dijo que estaba embarazada, y, y eso es una gran mentira, ella no estaba embarazada, ¿sí? Entonces me dio fe, risa el tratar de, de, de, sentir, de victimizarse también en ese momento, con un embarazo, con sus niños, y, y, y, y pues a mí me dio, me dio la sensación de risa. Y ella me decía, no sé, no me miré así. Incluso me daba risa porque yo, eh, yo tenía el tapabocas puesto, y pues, como se ve las expresiones del rostro, de, eh, que dijera, definitivamente sí está haciendo, eh, se me está burlando, se está riendo de mí. No, no, no, no. no. Ella utilizó esa expresión y sí acepto que me dio risa porque yo sé que es mentira. Y yo, ¿qué tal? Me dio risa. Pero aún así yo nunca me, me puse a nivel con ella, de, de, de defenderla. No, yo nunca utilicé ni palabras eh, ofensivas en el video nunca. Sí dije que iba a accionar de una manera por, por, una, por una medida desesperada pero pero que yo lo viniera a hacerlo, no, nunca, nunca. Yo incluso dije utilicé el de del culicagadito sí, de su chinitos, sí, porque yo desde un principio le dije a ella, por Dios, mire piensa en sus niños, actúe de la mejor por, de la mejor manera, evitese ese tipo de atropellos o de este tipo de desalojos que sí son muy duros y son muy difíciles por piensa en sus niños. Yo se lo dije en muchas ocasiones se lo dije piensen en esos niños. Incluso la primera vez que yo fui, yo le dije qué pecado con esos chiquitos. Eh, incluso yo, la gente, la comunidad decía que los niños estaban en pésimas condiciones. Decía o que ellos mantenían en la calle mientras que ellos dormían en el día y los niños eh, en la calle todo el tiempo. Eh, el, el, más, el, más, el más pequeñito mantenía todo el tiempo en pañales y, y semidesnudo. Y quién sabe, y que es que lo vieron con una botella de cerveza. Yo decía, Dios mío. Que Aventura, se ponen botellas de cerveza. Señales. <risas> eh, de, de, de toda esta gente, eh, espero que, que, que pues la que mayoría. También y, sí, que también que reflexionen, que también reflexionen por Dios, que este tipo de cosas no se deben hacer, que, que esa señora, pues espero que sea consciente, porque la verdad no creo que ella mira, uno a veces se pone, trata de ponerse los zapatos de las demás personas, pero no, no todos tienen bonitos sentimientos, no todas las personas eh, sabemos que cometemos errores y, y, y, y reflexionamos y tratamos de mejorar cada día, no todas las personas tienen ese tipo de, de sentimientos, no, yo ya lo entendí, yo pensé que esa señora iba a reaccionar ante todo este tipo de cosas y no, hasta el último momento, fue agresiva hasta el último momento, eh, eh, quería quedarse allá a costa de lo que fuera, siguiendo delinquiendo. Entonces eh, me di cuenta que no todas las personas tenemos el mismo razonar. No razonamos de la misma manera. No sí, tenemos... Esa, mira, ¿Mm? ¿Sabes? Hay muchos colombianos en el extranjero que están haciendo las cosas bien. Eh, muchas personas sí. buenas, ¿no es cierto? ¿Mm? Aquí hay muchos venezolanos ¿Mm? que también están haciendo las cosas bien. ¿Cierto? Y, sí. y son juiciosos. Sí, sí, sí. Sí yo, soy, sí, yo soy consciente porque, algo te digo, he trabajado con personas que han sido de, de, venezolanos y también he arrendado también a venezolanos que se han ido, que han sido cumplidos. que Mira, yo, yo sé que no todos somos iguales, por eso te digo, no todos tampoco razonamos de la misma manera, no todos tenemos conciencia, ¿sí? No todos somos, digamos, conscientes de, de la forma real como debemos actuar no todos, entonces eso va por, por igual igual, las personas que tienen problemas como yo, propietarios, no solamente son con migrantes, sino también con colombianos que también conocen la ley y que saben que de qué manera beneficiarse y que dicen que no se van, que no entregan, que miren a ver qué hacen, miren a ver cómo solucionan pero nos queda aquí de aquí no me sacan y entonces es ahí donde las personas actúan con, con, al ver que la ley es negligente que la, la justicia eh, eh, es muy lenta que, que, que el, el que de aquí eh, pueden pasar muchísimo tiempo para que esas personas tengan que irse a la fuerza, entonces ellos se aprovechan de ese tipo de situaciones. Y Listo. yo sé que no soy la única. Listo. Entonces sí me me interesaba para cerrar, dejar constancia de, de la posición frente a los venezolanos, porque en la forma en como quizás en algunos otros medios de comunicación lo han presentado se pudiera ver como, como amarillista. Sí, cierto. A mí, a mí eso no me gusta. Mm. No me gusta. A mí tampoco. A mí tampoco ¿cierto? me gustó. A mí tampoco me gustó. La verdad, no me, no me gustó. Pero pues ellos tenían que ser visibles de alguna manera y pues como tanto de la, digamos que la, la mayoría de las dificultades que se han venido presentando son de nacionalidad venezolana. Entonces eh, hay muchas personas que, que que están como reacias a este tema. Entonces es, se vio de esa manera para que de realmente tuvieran todo ese, ese volumen de, de visitas y todo ese tipo sí. de cosas. Sí, sí yo, lo, yo, yo por eso hice un video en mi perfil donde decía que no estaba de acuerdo porque yo soy consciente que la rendía a venezolanos porque no tengo ningún tipo de xenofobia. Yo creo y siento que no todos son iguales, que todos cometemos errores, tanto por lo menos como mucho, no importa la nacionalidad, eso es lo que yo quiero decir, y que no, no que esa es la Actuar en sí de cada persona. Es eso si no el sé, error. El error. Si no sé, sinceramente. Es eh, el error. Si es que uno es muy fresco y uno piensa que todo el mundo es fresco, pero yo realmente no vivo en un entorno en el que consideren a, a, a, a, se consideren los venezolanos como, como no, algo y o sea, ya sí. es como como que utilizaron el tema para sacarle bomba al cuento. Exacto, yo también ¿no? estoy de acuerdo yo también estoy de acuerdo, yo lo que te digo yo no quería hacerlo viral, yo no quería beneficiarme ni económicamente ni volverme toda una famosa porque no es mi intención por Dios, yo no, yo no lo pensé así de esa manera, yo la iniciativa de haber hecho, así, incluso no pensé que las personas lo fueran a compartir de, de, de esa manera la verdad no fue, no, no fue esa mi intención yo lo único que quería y lo digo aquí consciente, era salvo mi tierra, mi casa. Y vuelvo, le digo, por el bienestar no tanto ni mío, sino de mis hijas, ¿sí? Esa era mi intención, no que se volviera algo de xenofobia, algo en contra de las personas, no, nada, ni siquiera incluso reaccionar ante estas personas que estaban invadiendo mi casa, no. Yo lo que quería era que se dieran cuenta que yo estaba dispuesta a recuperar mi casa, fuera como fuera lo que tuviera que hacer, para recuperarlo. Claro que también establecido con la ley, con el debido proceso. Eso es lo que yo quiero que, por favor, entiendan. Yo tenía que reaccionar y no perder mi casa. No lo quería hacer. Entonces, lo que yo quería era que llegara al alcalde para que se diera cuenta de mi dificultad en la que estaba pasando y de alguna manera él pudiera ser como ese accionario, como ese percusor de que si que, que hiciera de verdad, de verdad, el debido proceso. Porque yeah. hubo negativas. Cuando realmente sí tenía que haberse hecho esto desde, desde un momento de la forma correcta. Entonces, esa fue mi intención, la verdad. Y no nada amarillista, nada que, que, que se fuera a ver perjudicada de todas estas personas. No, por Dios, no, no lo piensen así de esa manera. Listo. No. Isa, entonces vamos a, a sacar tres conclusiones de esta conversación. Para mí. Te... Para mí. Dime, sí. Una primera es. Tú me vas a confirmar si, si la sacamos con Google. La primera es todo por escrito. Sí, todo por escrito. Desde Yo el principio. De sí. Desde el principio, para sí. cualquier cosa. ¿Por WhatsApp? Uh -huh. Nada. O, o por correo. Por correo sí se puede, porque por correo tú tienes una opción de, de, de que si te dan una respuesta, tú ya tienes un respaldo. ¿Sabes por qué no me gusta por correo? ¿Por Yo qué? en estos días presenté un derecho de petición y resulta que uno manda el, en el espacio de, de, de contacto, uno manda el dato y todo y la petición, y a uno no le sí. queda soporte de haberlo enviado. Hay unas que sí le reenvían, oiga, su queja quedó radicada, pero en otras entidades no. Entonces a mí eso no me, no me, no me cuadra. Yo soy de los. En, en temas con la autoridad pública, yo prefiero todo radicarlo con un escrito. Sí. ¿Vale? Bueno. Sí, con un recibido, sí. Con, con un recibido, el radicado. Ok. Ajá. La segunda conclusión que es más bien general, que las leyes en este país no están hechas, bueno, esto no es una conclusión de la conversación, que no están hechas uh, uh, para la realidad de los que estamos abajo y que nosotros a veces ni siquiera sabemos, y esa es la conclusión, ni siquiera sabemos por quién votamos y ni siquiera sabemos que ellos tienen mucho poder para cambiar, pero no les marchamos. Entonces yo, yo quiero dejar eso porque de verdad que si nosotros supiéramos el poder que tenemos frente a los congresistas, sí. la cosa pronto cambia. Sí, sí, sí, porque mira, se, fue, se, dio, se dio cuenta que no hay, leyes, no hay leyes a favor tanto de los propietarios como los que hay para los inquilinos y eso se dio en evidencia tanto con, con el, en el caso que te dije en, en séptimo día caso como en el mío. No hay, eh, digamos, que debería ser equitativo de acuerdo al caso porque también hay propietarios que exceden de su, de su eh, que se exceden también en contra de inquilinos, eso también es otro tema. Pero yo pero yo lo que pienso es que debe ser todo equitativo de acuerdo al caso, a lo que está pasando, a su proceder, y no, y que y que sea como, como lo que llamamos todos justicia. Sí, justicia. Te cuento que en el Perú y en Uruguay hay leyes de desalojo express en el que un propietario va a una notaría y le dice, mi inquilino me está debiendo dos meses. Sí. Y la notaría notifica al inquilino. Inquilino, aquí hay un propietario que está diciendo que usted está debiéndole plata. Si el inquilino no le muestra los recibos de pago, uh -huh. en tres meses, el proceso dura, en total tres meses, el inquilino sale, o sea, lo que se busca es que el arrendatario no perjudique más, porque hay muchos inquilinos que dicen, listo, yo no tengo plata para pagar tanto, pero me puedo ir para otro donde pueda pagar menos. En cambio, eh, de, no hacen ni siquiera el esfuerzo de, de, de mirar que se, que están perjudicando a una persona y que pueden irse a apretar en plata un poquito en otro lugar, entonces... Incluso, incluso mira, el, el, el, lo, ahí se pueden llegar a acuerdos, por ejemplo, como en mi caso, Olga, te digo, yo tengo un acuerdo con la señora, la dueña, la propietaria donde estoy actualmente, estaba sin trabajo, ¿sí? Entonces, yo lo que le dije, déjame, yo sé que estas cosas van a mejorar, yo sé que esas personas me van a entregar mi bien, ¿Cómo se llama que... tu arrendadora? ¿Cómo se llama? <risas> Porque es muy buena. Sí, es muy, es muy buena, la señora Lusaida se llama, ella es muy buena. Le mando y... un abrazo y <ríe> un a la ¿no? Sí, porque me ha tenido mucha paciencia, porque permitió que yo realizara una vez teniendo mi trabajo unos, unos abonos, permitió que me quedara aquí durante la cuarentena cuando esta gente no estaba pagando absolutamente nada, lo permitió que yo estuviera acá, eh, me dio espacio, Mire, yo le dije a ella, mire, por Dios, mira, es son mis hijas y yo no puedo dejar a mis hijas sin un techo. ¿Sí? Y yo voy a hacer todo lo que sea porque ellas tengan la alimentación y su techo. Por favor, mire, yo, yo tengo un problema y, y quiero que sea consciente de que no es mi culpa lo que está pasando, no es mi culpa que, que esas personas estén haciendo... No, un... Pero eso, eso ya ¿Sí? quedó claro, Isabel. Sí, ¿sabes? entonces, sí, entonces ella, ella lo que hizo fue decirme, claro, yo la entiendo, tranquila, ella está pagando de acá una deuda inmobiliaria una deuda... Con no, es una banco, cadena? Todo Exacto, es, son deudas, son deudas, son deudas, y entonces si yo incumplo, ella también incumple, pero aún así ella me dio la oportunidad de quedarme acá. Estamos tratando de solucionar el tema del renta para que una vez ya empiece yo a adquirir algo, un beneficio económico, empezar a quedar bien con ella y, y, y de verdad que le doy gracias a Dios, porque de una, una manera u otra no me has protegido, incluso hasta con mis jefes, que de alguna manera he estado eh, algo distante con mi... Con, con, con, con, no, con los por sí. de verdad que sí. es que inversión de tiempo y sí. la cabeza incluso, incluso va a tocar que tú me certifiques ahorita porque estoy llegando tarde a mi trabajo gracias gracias por este, este tiempo cuando mm. eh, cuando un arrendatario dice eh, yo no pago el arrendatario no se da cuenta que realmente le está dando, haciendo un daño enorme al propietario, porque el propietario también tiene unos compromisos. Entonces claro, esa, sí. Esa, esa también sería otra eh, conclusión al margen. Y la tercera conclusión para mí es que uno como propietario, uno piensa que porque no le ha ido mal, uno no ha tenido suerte. Es decir, que uno no ha necesitado la suerte, siempre han contado con suerte, porque en la realidad los riesgos que se corren son muy altos. Y sí. para de pronto precisar esa conclusión es, yo no creo, yo no, yo no, yo no veo realmente eh, a propietarios que alquilen directo sin tener en consideración una administración inmobiliaria y sin tener un seguro. ¿Tú sí, alquilarías de, de nuevo con no. esos riesgos? No, no, no, no. no. Inmediatamente lo que tú dijiste, las personas que quieran escribirme eh, en mi Facebook, que sean de inmobiliaria, estoy dispuesta ahora de aquí en adelante a pagar un seguro, eh, como tú lo dijiste, estipulado, y que sean ellos los encargados, digamos, de accionar en caso de que mi arrendatario eh, empiece a, a, a incumplir el, el contrato y todo el tema. Isa, mi Dios te pague por Gracias. tiempo, <risa> Isa. De verdad que me honra mucho también tenerte a vos aquí porque vos ya te convertiste como en una heroína de los, de los, de los, de los propietarios. No necesitaste ir ni siquiera, o, pues, o por lo menos la ayuda de séptimo día. Porque tú, les, mejor dicho, les diste eso y seco. Entonces, de verdad, yo te pague por compartir tu caso y darme todo este tiempo para que pueda yo también transmitírselo a otras personas y puedan conocer la situación. Vale, te agradezco a ti muchísimo, Tamel. Acepto tu invitación porque la verdad sí, sí puedo ayudar a otras personas a que se den cuenta por medio de este caso los errores que podíamos llegar a tener y, y a solucionar pronto esto, claro, bienvenido sea todo lo que pueda lograr. Bueno, ahí está, ¿cómo te sintió la, en la charla? ¿Todo buena? Súper, es todo muy <risa> espontáneo, muy, eh, muy normalito, me, me, me siento natural, me siento como soy, no tengo Aquí que somos... conmigo de lo que diga, sé que mi, mi reaccionar es natural, que todas las personas somos, eh, eh, cometemos pues errores, que no, no somos perfectos, que aún así por dios la perfección no existe, eh, y pues mira todo lo que ha pasado pero pero gracias a dios y que lo mismo lo he dicho muchas veces gracias a dios por, por, por, por todo eso y sé que las cosas malas también vienen para bien y de aquí en adelante eh, no se vuelve a repetir bueno, <risa> Y cualquier cosita, ahí está mi canal de YouTube de Derecho Inmobiliario, el cual me imagino que está suscrita, ¿no? Sí, ya, oh. claro que sí. <ríe> claro que oh. sí, ya. Yo estoy bien, entonces, que estés muy bien. Gracias, que estés muy bien, hasta luego. Chao, oh, Isa. Chao. Bueno, amigos.